Ah, las flores, los piropos también son necesarios. Las flores son los piropos que te llegan sin palabras. Los piropos son las flores Hablan más que las palabras A veces recibes flores Que no tienen remitente Te llega una rosa un día Roja que habla de amores a veces llegan piropos que crees que no te mereces, pero llegan en silencio. Nunca sabes dónde crecen. Las flores son los piropos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 ¡Qué bonito es recibir una flor, algún piropo! Pues te hacen revivir, no morirte poco a poco. Las flores son los piropos que te llegan sin palabras los piropos son las flores, habla más que las palabras, habla más que las palabras.